Aprende a analizar ejercicios con Epsilon Academy parte 5, analogías de figuras. En este caso te dicen que esta figura que tenemos acá arribita está conectada con esta. ¿Eso qué quiere decir? Que te están pidiendo esta nueva figura con quién estaría conectada de las opciones. Tiene que seguir el patrón de la analogía que se define inicialmente. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Te invito a que dejes en los comentarios ¿Cuál consideras tú de estas cuatro alternativas que realmente es la que cumple la analogía? Visita nuestra página web epsilonacademy.com y conoce nuestro servicio Epsilon Plus.